Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz Viernes para todos. Qué alegría por encontrar e iniciar nuestro día en la presencia de Dios, dando gracias, orando, hermanos, poniendo en las manos del Señor nuestras intenciones y nuestros proyectos. Cada uno de mis queridos hermanos, los invito para que en un momentico de silencio, haga su oración, eleve a Dios su plegaria. Y a una sola voz, alabemos y glorifiquemos a Dios. Gloria al Padre al Hijo del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy viernes, mis queridos hermanos, vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando el Evangelio. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana la mujer de Cusa, Intendente de Herodes, Susana y otras muchas Que le ayudaban con sus bienes Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio es corto Nos deja ver a Jesús Que va predicando por caminos Por ciudades, por todos los lugares Y en ese camino Van algunas personas Van unas mujeres Qué bueno mis queridos hermanos Que nosotros también nos sintamos Acompañando a Jesús, partícipes de su tarea Nosotros en la misión evangelizadora no estamos solos, ni vamos en nombre propio. Vamos en el nombre del Señor. Vamos dando gloria, alabando a Dios, llevando la buena noticia. Eso bonito que el Señor ha hecho en nosotros, es lo que compartimos, lo que contamos. Vamos llevando la alegría del amor de Dios. Con esa experiencia, mis queridos hermanos, los invito para que vivamos este día, esta jornada, este viernes, que el Señor nos regala y que pone en nuestras manos. Dejémonos amar por el Señor. Amemos a nuestro Señor. Amén. El Señor los bendiga, los guarde, y los proteja. Feliz día para todos, queridos hermanos.